yo no quiero hacer nada, me he levantado sin ganas, solo quiero quedarme dormido, mirándose hacia la ventana mientras que no piense nada, porque no me siento bien conmigo, porque es débil mi mente, le digo que no piense, cosas que me traen jodido, y empieza la discusión, mi mente y mi corazón, y yo soy el único perdido, estoy cansado de la vida, ya no quiero llorar, sigo diciendo que estoy bien cuando me encuentro muy mal, lo no es que yo quiero ocultarlo, es difícil de contar, por eso todo me guardo aunque me caiga fatal, del amor quiero descansar, ya no quiero pensar, salir de esta oscuridad y volver a brillar, sentir que puedo dar más y libre caminar, que yo pueda respirar sin la dificultad, solo quiero descansar, ya no quiero pensar, salir de esta oscuridad y volver a brillar, sentir que puedo dar más y libre caminar, Y libre caminar, ya okay. me canso, que me inventa la Suena muy tonto, sabes que me siento mal y no paro de escuchar Que esto se me va a pasar muy pronto Ya no lleno escribir canciones, ya no quiero oír tus sermones No dicen nada tus lecciones, solo escucho un que te mejores Pero no sé qué me pasa, ni siquiera sé qué tengo, solo sé que me siento vacío Me da miedo deshacerme de todo lo que me daña, no sé por qué lo siento tan mío Sitio. Solo quiero calma, se apagó la llama y ya no tengo ganas Sigo tumbado en la cama, ya no puedo dar más y ni siquiera hago nada No soporto a mi persona, sé que tengo que hacer algo pero no lo hago ni en domingo Quiero un cambio pero sigo sin cambiar, fácil de decir, pero como cuesta un chingo Porque ya me canso.